Bienvenidos al módulo de transformadores. En Esta parte del curso hablaremos de partes, tipos, modelos y operación de los diferentes transformadores. Mi nombre es Alexander Bueno, soy profesor de la Universidad Simón Bolívar. En la primera lámina vemos las partes de un transformador. Un transformador está compuesto básicamente por dos partes activas, el núcleo y las bobinas. Los tipos de núcleos que pueden existir son de dos tipos, o de columna o acorazado. Los tipos columnas pueden ser de dos, tres o cinco columnas. 2 y 3 para el caso monofásico, 3 o 5 para el caso trifásico. Las bobinas, en cambio, pueden ser alternadas o concéntricas. Generalmente, en transformadores acorazados se utilizan las bobinas alternadas, mientras que en los transformadores tipo columna se utilizan las bobinas concéntricas, siendo siempre el devanado de alta tensión el más interno al núcleo magnético y el de baja tensión que maneja más corriente el más externo a la columna. Los transformadores se utilizan desde el sistema de generación, en el sistema de transmisión, en el sistema de distribución y básicamente a nivel residencial. Entonces tenemos transformadores desde niveles de 18 kilovoltios que son los niveles de generación y perfectamente podemos llegar a 765 kilovoltios y de ahí a las tensiones normalmente de transmisión 115, 230, 400, 765 de ahí bajamos a los niveles de distribución en las subestaciones que se presentan en las distintas partes de la ciudad en 69 kilovoltios. Posteriormente ahí se reduce a nivel de postes o a nivel de instalaciones subterráneas a 13.8 o 12.47 kilovoltios y de ahí a 120, 240, 480 o 416 que son los niveles residenciales e industriales que generalmente se utilizan en Venezuela. Los transformadores pueden ser de diferentes tipos, tenemos transformadores de potencia, que son los que se utilizan a nivel de generación, los de distribución, transformadores secos encapsulados en resina epóxica, normalmente llamados parmauter transformadores herméticos de llenado de integral, que son los que se utilizan en los sótanos debido a que estos se pueden llenar de agua, transformadores en zona rural, transformadores subterráneos, transformadores autoprotegidos y autotransformadores. Son generalmente los tipos que se utilizan a nivel industrial, residencial y por las empresas distribuidoras de servicio eléctrico. Características básicas de un transformador. Del tipo constructivo pueden ser de dos o tres devanados a otro transformador o transformador. Y eso va a depender, recordemos que un transformador tenemos separación galvánica entre primario y secundario. Mientras que en un transformador tenemos una conexión galvánica entre los devanados primario y secundario. Parámetros a especificar al momento de adquirir un transformador la potencia para que cada, para cada devanado y cada etapa de enfriamiento el sistema de enfriamiento, que puede ser on o o ON-AF, es decir, aire natural, aceite natural, o aire forzado, aceite natural. Son los que generalmente se utilizan en Venezuela. La temperatura de incremento, que puede ser de 65 o 55. El número de fases, monofásico bueno, o trifásico, la frecuencia del sistema. Las tensiones nominales de cada uno de los devanados, fase a fase, en el caso de ser trifásico fase neutro en el caso monofásico, la configuración que puede tener el transformador si es, en, si es trifásico en estrella, delta o la conexión zigzag que se utiliza muy poco en Venezuela, el BIL que es el nivel de aislamiento al impulso en caso de descarga atmosférica para transformadores aéreos y el cambiador de tomas que es el que me permite ajustar la relación de transformación en pasos porcentuales al devanado, generalmente en pasos de más menos 2 o más menos 5%. Adicionalmente podemos especificar la impedancia de cortocircuito. Este parámetro es muy importante para la regulación del transformador. Generalmente en transformadores de distribución está entre 2 y 6%, para transformadores de potencia entre 10 y 15%. En este caso vemos un modelo simple del transformador, como habíamos visto anteriormente, del transformador de 2D ideal de dos devanados. Cada, cada bobina tiene una impedancia propia y una impedancia de dispersión. La impedancia de, de dispersión es el flujo que cierra por el aire. Adicionalmente tenemos una parte que modela el circuito magnético, es decir, la energización propia del sistema de, de conversión de energía de eléctrica a magnética y posteriormente de magnética a eléctrica. Eso quiere decir que nuestro modelo tiene básicamente una resistencia y una inductancia que modela cada uno de los dos devanados y una impedancia y una resistencia que modela la rama de magnetización, es decir, el establecimiento del flujo magnético. Generalmente la resistencia que acompaña esta rama modela las pérdidas que se producen en el núcleo del transformador. Para disminuir estas pérdidas los núcleos son laminados y cada lámina es aislada una de otra a través de soluciones dieléctricas como puede ser el carite. En esta lámina pues, pueden ver las distintas partes que conforman. Generalmente lo que se conoce como modelo serie modela la impedancia de dispersión y la resistencia propia del devanado. Mientras que la rama de magnetización modela el proceso de energización magnética del núcleo. En esta lámina pues, vemos un modelo más reducido y parámetros típicos de cada uno de los, de los valores que conforman el circuito. Generalmente los fabricantes dan estos parámetros en lo que se conoce como por unidad o porcentaje de las bases del transformador. La base del transformador no es más que la potencia, la tensión al cuadrado denominal del devanado entre la potencia que maneja el devanado o el transformador, es decir Z Base es B cuadrado sobre S y podemos calcular la Z en por unidad como el valor de ohmios entre esta base. Esto es una convención que se utiliza en electricidad para definir los parámetros y que todas las máquinas eléctricas ronden alrededor de unos valores establecidos y normados por los diferentes fabricantes. En este caso vemos... ¿Cómo determinar esos parámetros a partir de pruebas? Generalmente en el transformador para determinar los parámetros se realizan dos pruebas. La prueba de vacío para determinar el circuito, las impedancias y la resistencia del circuito magnético y la prueba de cortocircuito para determinar la resistencia y las inductancias de dispersión propias de cada bobina. La prueba de vacío consiste básicamente en aplicar la tensión nominal en el devanado en un devanado del transformador con el otro abierto. En esta prueba se debe medir la tensión, la corriente y la potencia que consume el equipo. A partir de estas tres medidas se puede determinar fácilmente con las ecuaciones que se muestran, la resistencia del hierro que modela las pérdidas y la reactancia de magnetización que modela el flujo magnético. La prueba de cortocircuito es una prueba un poco más complicada por el hecho de que hay que mantener uno de los devanados en cortocircuito. El más complicado es simplemente porque no puedo alimentar el transformador a tensión plena, pues esto produciría altas corrientes. Entonces, básicamente, la prueba consiste en alimentar el transformador, el devanado que no se encuentra en cortocircuito, a través de una fuente de tensión variable e incrementar la tensión hasta obtener la corriente nominal del devanado. Generalmente, estas corrientes se obtienen aproximadamente a un 10 a un 15% de la tensión nominal de dicho devanado debemos medir al igual que en la prueba anterior la corriente y la potencia a partir de las fórmulas que vemos en la lámina podemos determinar la resistencia de los dos devanados y la reactancia de ambos devanados generalmente se asume que la dispersión que acabamos de calcular se divide por igual en ambos extremos del transformador y las resistencias de igual manera de tal manera que el transformador queda a través de lo que se conoce como un modelo T, debido a que el, el circuito equivalente forma una letra T. Ambos parámetros de resistencia y reactancia se dividen de manera equitativa entre el devanado primario y secundario. El rendimiento de un transformador no es más que el cociente entre la potencia de salida y la potencia de entrada. La potencia de salida es básicamente la potencia útil y la potencia de entrada es la potencia de salida más las pérdidas que se producen en el hierro y en los devanados de cobre debido a las resistencias del cobre y a la resistencia que modela las pérdidas del hierro. En la gráfica vemos cómo varía la, la eficiencia de un transformador conforme vamos variando la corriente, es decir, cómo se comporta el transformador y cómo varía la regulación. Vemos que el transformador para corrientes cercanas a la nominal tiene una eficiencia constante y es uno de los equipos eléctricos con mayor eficiencia. Podemos estar rondando eficiencias que llegan alrededor de un 98% en el proceso de conversión de energía. Adicionalmente otro parámetro que nos interesa del transformador es la regulación, es decir la caída de tensión propia del equipo. La regulación se calcula como el voltaje sin carga menos el voltaje con carga entre el voltaje sin carga por 100. Generalmente la regulación está íntimamente ligada a la impedancia de cortocircuito, porque el transformador al tener corriente nominal, es decir, 1 en por unidad, la tensión de caída es básicamente por la rama serie, que es la rama de cortocircuito, y es igual a la impedancia en vista desde por, en por unidad del de transformador. Con esto terminamos el módulo de transformador de modelo y pruebas.